Hola, en este video podremos ver cómo cargar una nueva oferta. Tocamos en el botón agregar, seleccionamos el artículo sobre el cual queremos realizar una oferta, le ponemos un nombre a la oferta, seleccionamos un grupo, grupo oferta, podemos escribir o no una nota, seleccionamos el tipo, que es una oferta, y podemos establecer un rango de fechas durante el cual nosotros queremos que la oferta esté disponible. Luego de eso, tocamos en la pestaña de detalles, y ahí seleccionamos la moneda, el stock que queramos que esté disponible de la oferta, el concepto de descuento, que puede ser... Un precio fijo, un descuento en pesos o directamente un porcentaje de descuento. Y podemos determinar también si queremos que se establezca una cantidad mínima para que el cliente pueda acceder a dicha oferta. Luego de configurar esas propiedades, tocamos en el botón aceptar y la oferta va a estar disponible ya en la aplicación. También desde este mismo menú, podremos editar una oferta. Tocamos en el botón editar y acá podemos editar las, las propiedades que necesitemos. Eh, el nombre de la oferta, el grupo, si queremos también modificar la fecha durante la cual queremos que que, que esté disponible esta, esta oferta y o también los detalles de la oferta el precio por ejemplo la cantidad mínima de stock la moneda luego de eso presionamos en aceptar y se va a actualizar las propiedades de la oferta